Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Yadira y en este video les quiero mostrar un poco de mi rutina de maquillaje. Hay mucho ruido de fondo, eh, espero que ustedes no, no lo escuchen tanto porque sí, sí hay bastante ruido en la calle, pero bueno, voy a comenzar este video porque si no, no voy a tener tiempo de de grabarlo después. Entonces, eh, ahorita estoy de cara lavada, eh, solamente me lavé la cara con agua, no utilicé ningún tipo de limpiador. Y lo que voy a hacer ahora es agarrar eh, algodón y me voy a limpiar el cuello porque me he dado cuenta que el cuello también se ensucia durante la noche, aunque lo haya lavado aunque lo haya lavado antes de, de dormir. Entonces así. Y me voy a limpiar el cuello. Porque para mí la rutina de día no está completa. así si no tengo el cuello limpio. Entonces vamos a hacer esto. Como se pueden dar cuenta, sí sale como, como un poquito de suciedad. Entonces, sí es muy importante para mí hacer este paso. Bueno, ya que he limpiado el cuello, ahora sí voy a proceder a aplicar bloqueador solar. Este es el bloqueador solar que he estado aplicando. Tiene un factor de protección solar de 30. Y voy a aplicar esta cantidad porque tengo que ser muy generosa al momento de aplicar el protector solar. Para que tenga una buena cobertura. El protector solar sí es bien importante que siempre lo estemos aplicando todos los días sin falta porque pues eso es lo que eso es lo que nos va a ayudar a prevenir enfermedades en la piel como el cáncer y el envejecimiento prematuro. ¿Este protector solar sí deja como, como cositas blancas? Pero si lo difuminamos bien, pues ya no se nota que, que nos hemos puesto protector. ¿Ok? Eso que ven de atrás es mi gato que se llama Fiona. Y también voy a aplicar protector en la palma en mis manos, okay. Y voy a aplicar también un bálsamo para los labios, este es de EOS, este es redondito y sabe a mandarina. Está bastante rico. Después eh, voy a proceder a aplicarme mi maquillaje, esta es una esponja que ya previamente lavé, la lavo siempre con jabón para manos desinfectante, es el antibacterial. Recuerden que es muy importante lavar las esponjas y las brochas porque acumulan suciedad y eso en algún momento también puede hacer que, que tengamos alguna reacción en la piel. Entonces es muy importante que siempre estemos lavando los utensilios con los cuales nos aplicamos el maquillaje. Esta es la base de maquillaje que voy a usar, Mary Kay, TimeWise. Wise. Ok, voy a tratar de hacer este video un poquito más rápido para que ustedes no se aburran. Porque por lo general sí me, sí me tardo bastante en aplicar en aplicar el maquillaje pero pero para propósitos del vídeo voy a voy a intentar hacerlo rápido como se pueden dar cuenta aplicó la base de maquillaje con los dedos porque de esta manera siento que tiene una mejor cobertura y que no estoy dejando todo el maquillaje en la, en la esponja. Ok, ahora sí voy a tomar la esponja y voy a tratar de sellar la base de, de maquillaje con la, de esta manera. Como se pueden dar cuenta, tengo unas ojeras muy marcadas, entonces voy a necesitar conseguir un producto que sea, que sea especial para las ojeras. Recuerden que también es importante que nos extendamos la base de maquillaje por el cuello, para que de esta manera el tono quede uniforme y no se nos vea la cara de un diferente color al del cuello. Ok, voy a tratar de hacer esto muy rápido. Este lápiz para cejas es de la marca Bisu. Si lo pueden ver ahí, Visu. Y es un tono que se llama árabe. Me gusta mucho porque es un tono como grisáceo, o sea, no es un lápiz negro, es un lápiz como de un tono gris y está perfecto porque si usara un lápiz para cejas negro se vería bastante mal. O sea, a pesar de que mi cabello y mis cejas son negras, si yo uso un lápiz para cejas negro se va a ver súper súper mal. Entonces por eso es recomendable que las que tenemos el cabello oscuro o negro nos inclinemos por un lápiz para cejas de un tono gris y de esta manera vamos a suavizar las, las facciones. Ok... Y con esta brochita voy a esparcir el producto. Ok, y así ya se dan cuenta como el tono de mis cejas queda perfecto con el tono de mi cabello. Muy bien, y ahora voy a delinear mis cejas igual con la misma base de maquillaje que, que usé solamente voy a agarrar un poquito con una con una brocha que sea plana y solamente así un poquito voy a tomar para que no me atasque de, de producto nada más lo suficiente como para delinear la ceja y que ésta quede mucho mucho mejor Okay. y aquí ya se pueden dar la, ya se pueden dar cuenta de la diferencia entre esta ceja y esta que obviamente la que está delineada se ve mucho mejor que la que todavía le falta que la delinee ok otra vez Muy bien, si se dan cuenta solamente lo hago por las orillas, así muy, muy fácil, muy rápido y para que no se note que tengo maquillaje alrededor de las cejas, voy a tomar nuevamente la esponja y voy a sellar el maquillaje que ahorita acabo de poner alrededor de las cejas. Ok, y ya se pueden dar cuenta que ya quedaron delineadas mis cejas. Lo que voy a hacer a continuación, eh, voy a enchinarme las pestañas antes de maquillarlas, ¿por qué? porque cuando me las maquillo me doy cuenta que después de maquillar los párpados me es más difícil enchinarme las pestañas ok, creo que ya quedó también me gusta colocar máscara de pestañas antes de iniciar a maquillarme el párpado. Muy ligera la capa que pongo al principio. Voy a agarrar este tono que es el tono más clarito de la paleta y lo voy a aplicar sobre todo el párpado. Bien, eso va a ser como una pequeña base, después esto lo voy a aplicar con mi dedo. Voy a aplicar este tono dorado sobre el párpado móvil y me gusta aplicarlo con el dedo porque de esa manera queda más pigmentado en mi ojo. Que Por cierto ya debo de comprar otra paleta porque esta que estoy usando ya está demasiado gastada. Entonces me vendría, me vendría bien comprarme otra. Que por cierto el maquillaje de Maybelline es muy muy bueno. Aquí. Entonces aquí ya quedó un maquillaje muy simple. Pero lo voy a... Es, lo voy a voy a tratar de intensificarlo un poquito con este tono este tono de aquí y lo voy a aplicar en esta zona del párpado y esto lo hago básicamente para que pueda levantar el párpado ya que siento que tengo los párpados un poco caídos. Entonces aplicar una sombra oscura de esta manera me hace que pues que mi ojo se vea más grande. Ok, más o menos así. Bien. Entonces cómo se pueden dar cuenta, pues ya de esta manera ya intensifique el maquillaje y solamente para darle un toque final voy a tomar esta brocha y voy a tratar como de difuminar un poquito más solamente para que todo quede perfectamente no sé cómo se dice blend um, no sé cómo se dice en español um, pero que todo quede perfectamente difuminado, por decirlo de, de alguna manera. ¿Sí? Bueno, entonces después con esta paleta de Sephora voy a... ¿Cómo se diría en español Sephora? ¿Se diría Sephora? ¿Sephora? Ok, Sephora. <ríe> voy a tomar esta paleta y... Um, con esta brocha que está como súper, súper delgadita, voy a tomar este color que se llama Dew y lo voy a colocar en la zona de lagrimal para darle brillo. Okay. Ya se pueden dar cuenta de la diferencia entre este ojo y este, que tan solo con, con aplicar eh, iluminador en esta parte, el ojo ya se ve como más, más como con brillo, más con vida que este. Entonces, la verdad es que el maquillaje me ayuda demasiado, demasiado. bien bien bien entonces ahora también lo que voy a hacer voy a eh, tomar un lápiz blanco jamás me de, jamás me delineo los ojos con delineador negro siempre lo hago con delineador blanco y solamente lo voy a hacer así como a la mitad en la línea de en, en esta línea así y de esta manera eh, el ojo va a parecer que, que es más grande porque si uso un delineador negro en vez de dar una apariencia de ojo más grande voy a achicar o voy a dar una apariencia de ojo más pequeño Con el delineador negro da una apariencia de cerrar el ojo y con el delineador blanco damos una apariencia de un ojo más abierto y más grande. Entonces, sí se puede ver la diferencia de cuando no tenía el delineador blanco ahora que sí ya lo tengo. Definitivamente sí se ve la diferencia. Entonces, um, lo que voy a hacer es que con un, con un polvo traslúcido y con una brocha un poquito más plana, con esta, voy a tomar un poco de, de polvo traslúcido y voy a tratar, bueno, voy a limpiar esta parte para retirar todo exceso de, de sombra de maquillaje que me haya quedado. Y también esta es una manera como de, de delinear entre comillas el, el maquillaje de, de la sombra y que se vea mucho mucho mejor. Incluso creo que ya se pueden dar cuenta la diferencia entre este ojo y este ojo. Obviamente este ojo donde retiré el exceso, se ve, el exceso de sombra se ve muchísimo mejor que este. Entonces es un tip que ustedes pueden también tomar en cuenta para, para mejorar la apariencia de su, de su maquillaje. Igual así un poquito de polvo translúcido, tampoco se, tampoco se emocionen demasiado porque si no, pues puede no verse tan bonito. Así. Ok, estoy descubriendo que me... Divierto mucho y disfruto mucho haciendo videos para ustedes. Entonces voy a tratar de subirlos más, más seguidos. Ok. Ok, si se dan cuenta ya se nota la diferencia. Ya quitamos el exceso de sombra y ahora ya se ve mucho mucho mejor el maquillaje y para los ojos me encanta este rímel que es de Great Lash de Maybelline de hecho todo el maquillaje de Maybelline a mí me encanta porque es muy muy bueno y de hecho este ya lo tengo que volver a comprar porque, eh, pues porque ya se me terminó ya nada más le queda así como súper poquito porque pues ya, ya me lo acabé, me encanta, lo uso siempre que me maquillo y e igualmente voy a tratar de no emocionarme demasiado con el rímel para que no me queden grumos solamente un toque, solamente un toque muy ligero, solamente casi casi que nada más para separar las pestañas y de esta manera también le estoy dando volumen a las pestañas y las pestañas largas van a hacer que lo, el ojo también se vea más grande. ¿Okay? Y e igualmente aquí ya se pueden dar cuenta de la diferencia entre este ojo en que aplique esta máscara de pestañas y este que solamente tiene la primer máscara. Entonces, así quedaría el maquillaje para los ojos. Si ustedes son como yo, que al momento de aplicar la máscara de pestañas se pasan un poquito y llegan a, a um, rozar el párpado, igual vuelvo a agarrar este, pues mi, ¿cómo se llama? Mi sombra, la sombra que puse en el párpado móvil. Esta vez sí la voy a aplicar con una brochita y nada más así con un ligero brochazo voy a retirar el exceso de, de rímel que, pues que se pasó al, al párpado móvil. Igual voy a hacer lo mismo de este lado porque a mí me gusta que el maquillaje quede lo más limpio posible. Y como se dan cuenta, de esta manera ya disimulo perfectamente bien que me cayó un poco de rimel en el párpado. Ok, muy bien. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer, voy a colocar el rubor, que este rubor es igual de la marca Bisu o Bisu. Visu, así se pronuncia, Bisú. Y este también es de la misma marca, Bisú. Ok, con una brocha angular, así, voy a colocar mi, mi rubor. Y lo voy a aplicar de esta manera. Me gusta aplicarlo yendo un poquito hacia la parte de, de las sienes. Y el, el, ¿cómo se llama? El iluminador. Lo voy a colocar con esta brocha. Esta brocha siempre la destino para el iluminador, el iluminador para que de esta manera pues, no se mezcle la brocha con otros colores. Y así lo voy a trabajar. También me gusta hacer contour. Pero la verdad es que para un maquillaje de día no, no hago contour. Lo mantengo como... trato de mantener el maquillaje de día muy, muy simple o tan simple como me sea posible, ¿ok? Entonces... Eh, ya casi terminamos. El labial que me gusta usar con este maquillaje es este, que es de Max Factor. Max Factor en este tono, que se llama Magneta Divine, y me gusta bastante. Lo que primero voy a hacer, voy a tomar una brocha Uh. aquí está voy a tomar una brocha especial para los labios si se dan cuenta es una brocha casi casi con con tres pelitos así súper súper delgadita y con el labial voy a tomar el color es, a mí me gusta mucho usar la brocha para delinear y aplicar eh, maquillaje en los labios porque de esta manera evitamos que la boca se nos vea chueca. Entonces de nada sirve que tengamos una buena base y que nos maquillamos bien los ojos y que todo lo estemos haciendo pues eh, correctamente si al final nos va a quedar la boca chueca. Entonces sí si es bien, bien importante que que tratemos de delinear bien bien los labios como se dan cuenta yo inicio de la parte del centro del centro de, lo, de los labios mm. Así ya se empieza a ver delineada los labios, ¿ok? Igual de aquí voy a empezar del centro hacia afuera de los labios. Ok, siempre inicio del centro hacia afuera. Y ya por último para rellenar, con unos ligeros toques. Y así, y así los labios. Ya se ven distintos. Bien, entonces eh, el cabello ya es otra cosa, la verdad es que ahorita sobre todo en esta época tengo el cabello demasiado demasiado reseco, también me hace falta un corte y además de eso mi cabello es como lo que dicen crespo, o sea como que no es ni lacio no es chino, es más bien ondulado, pero cada vez que le paso el cepillo se me esponja demasiado. Entonces es por eso que ahorita, pues si se dan cuenta, mi cabello no tiene como una forma <risa> definida. Pero pues ya, ya voy a estar haciendo algo al respecto. Ya me voy a cortar el cabello, ya me voy a aplicar algún tratamiento, no sé, a lo mejor me lo pinto. Pero pues... <risa> Definitivamente voy a hacer algo, algo, algo tengo que hacer con este cabello. Y como se dan cuenta, pues este es el maquillaje que estoy usando de diario, incluso para ir a trabajar. Esto es lo que uso de diario. A lo mejor, pues para mí se me hace bastante, bastante neutro, lo cual pues es, está bien para mí. Porque si voy a trabajar, pues quiero un maquillaje que que no llame tanto la atención, con colores más neutros y pues este es el resultado final. A lo mejor alguien puede pensar así de, pero ¿por qué te maquillas los labios si, si cada vez que salimos a la calle pues tenemos que usar cubrebocas? Y pues sí, o sea tienen razón, pero a mí me encanta maquillarlos, para mí mi rutina de maquillaje no está finalizada. si sí, antes no, no maquillo los labios, entonces pues de todas maneras me quito el cubrebocas cuando, cuando voy a comer y pues de ahí ya la gente puede ver el maquillaje y el resultado final. Y bueno, esto fue todo por hoy, espero que pueda editar mi video porque mi teléfono no es compatible con mi laptop, entonces espero que sí lo pueda editar y nos vemos para el siguiente video. Bye.